cuando yo he modelado un objeto a partir de una imagen que coloqué en el fondo como en este caso cuando he terminado podría necesitar eliminar ya esta imagen para hacerlo desde esta persiana que tengo en el lateral y que yo activo o desactivo con la letra n del teclado debo buscar el menú desde donde yo cargué la imagen aquí aparece cargada la imagen que se llamaba copa jpg si simplemente yo cliqueo selecciono borro y doy enter la imagen desapareció y ya no está más en mi archivo si ahora sigo teniendo mi copa modelada y ya está aún así como este es un objeto que es posible que yo quiera reutilizar en otros archivos voy a eh, modificar el nombre del objeto esto lo hago desde la misma persiana donde he estado trabajando y desde la opción elemento en lugar de que se llame circle se llama así porque en realidad era un círculo extruido ¿sí? Entonces el programa eh, automáticamente le asigna ese nombre y si hubieran habido más instrucciones o más círculos en la escena, sería círculo 02, 03, 04, ¿sí? Le voy a llamar acá copa vino, ¿bien? Entonces, esto, este objeto en esta escena se llama copa